se instaló la segunda jornada de la Mesa Política Estratégica de Comunicación en el TENA. La secretaria técnica del Plan Toda Una Vida recorrió los terrenos donde se iniciará la construcción de viviendas del programa Casa para Todos en Guayaquil. La educación técnica superior es una prioridad para el gobierno nacional y en lo internacional crece el comercio entre China y Corea del Norte.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 de julio, en protesta por la edificación de un muro que Lima considera ilegal, lo que constituyó, según el comunicado, una de sus primeras medidas de respuesta. En otro tema, actores de la comunicación brindan aportes a mesas de diálogo de comunicación en el TENA, ciudad donde se desarrolló la segunda jornada de este proceso de diálogo. La segunda jornada de la mesa de diálogo en comunicación arrancó en TENA, en la provincia de Napo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 como de los vehículos en sí, una vez que han sido alterados sus numeraciones numéricas. 19 horas con 26 minutos, hacemos una nueva pausa. Regresamos en un momento con el resumen de las noticias del mundo. Inicio de Espacio Promocional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 Fin de Espacio Promocional. Crece el comercio entre China y Corea del Norte, mientras que Donald Trump insinúa que podría cambiar su postura sobre el Acuerdo de París. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. El comercio entre China y Corea del Norte ha aumentado en un 10% durante el primer semestre de este año. Una cifra que ha obligado a las autoridades chinas a justificarse, especialmente ante Estados Unidos, país que reiteradamente le ha criticado por su condescendencia con el régimen norcoreano. Quiero reiterar que China siempre ha aplicado las resoluciones del Consejo de Seguridad y lo ha hecho con rigor. Pero algunos parecen olvidar que estas sanciones no implican una prohibición total de comerciar. China tiene derecho a mantener relaciones comerciales y económicas con Pyongyang Beijing ha explicado que ha reducido las importaciones de carbón y que en cambio ha incrementado las exportaciones de bienes destinados a la población respetando así unas sanciones cuyo objetivo es frenar el programa nuclear norcoreano El país de Emmanuel Macron seduce a Donald Trump tras alabar la belleza y la historia de la capital francesa, el presidente estadounidense ha dejado entrever que en los próximos meses podría cambiar su postura sobre el acuerdo contra el cambio climático que se firmó en esta misma ciudad hace dos años y del que él se desligó el mes pasado. En una rueda de prensa celebrada en el Elíseo, ambos mandatarios han mostrado su sintonía en asuntos como la guerra en Siria. Nosotros tenemos un objetivo principal, decía Macron, la erradicación de los terroristas, de todos, independientemente de su sensibilidad. Nuestra voluntad es la construcción de una solución política a largo plazo. ...inclusiva, y en este contexto Francia no hará de la salida y destitución de Bachar al-Assad... ...una condición previa. Una condición prealable la, intervención de la, la prensa francesa no dudó en recordar a Trump que hace unos meses... ...puso a París como ejemplo del fracaso de Europa en la lucha contra el terrorismo. Ahora tienen un gran líder, respondió. Un gran presidente, un tipo duro que no va a ponérselo fácil a las personas... ...que están violando las leyes y a quienes comparten esa tremenda violencia... Así que realmente tengo la sensación de que van a tener un París muy hermoso y tranquilo y de que voy a volver. Haz un buen trabajo, por favor, si no me harás quedar muy mal, dijo entre risas a Macron. Siempre serás bienvenido, respondió. En el centenario de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, Trump participará este viernes como invitado de honor en las celebraciones del 14 de julio, día de la fiesta nacional en Francia. El 15 de julio de 2016 se produjo un intento de golpe de Estado en Turquía. El gobierno turco lanzó una serie de medidas represivas y una gran purga, cuyas consecuencias aún afectan a las relaciones entre Ankara y la Unión Europea. No solo el gobierno turco, sino también gran parte de la sociedad turca Criticaron a la Unión Europea a raíz del fallido golpe de Estado, principalmente por su falta de solidaridad, opina Seda Gurkan, de la Universidad Libre de Bruselas. La Unión Europea condenó un poco tarde el intento golpista y con argumentos muy flojos. Y la primera visita oficial de solidaridad con Turquía tuvo lugar muy tarde, casi seis semanas después del fallido golpe de Estado. El Parlamento Europeo ha pedido la suspensión temporal de las negociaciones de adhesión si las autoridades turcas adoptan la actual reforma de la Constitución. Esta es una clara señal, una advertencia para los próximos años de que las relaciones entre la Unión Europea y Turquía podrían deteriorarse y lo más importante para mí, los Estados miembros y la opinión pública podrían decidir añadir nuevas condiciones para la adhesión de Turquía no solo para la adhesión en sí misma, sino para cualquier ámbito de cooperación, como la modernización de la unión aduanera o la liberalización del régimen de visados. Ahí podrían darse condiciones políticas más estrictas. Sin embargo, Turquía sigue siendo un socio clave para la política migratoria de la Unión Europea y para la lucha contra el terrorismo. Para Seda Gurkhan hay demasiadas cosas en juego. Un repliegue de la Unión Europea con respecto a Turquía podría desestabilizar aún más el país. En otras palabras, una Turquía estable a nivel político y económico sería beneficioso para la Unión Europea. El negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, ha recibido en Bruselas al líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn. Este ha presentado su visión de un Brexit con una dimensión social que garantice los derechos de los trabajadores. El encuentro podría debilitar aún más a la primera ministra, Teresa May. Los laboristas han anunciado que votarán en contra de la gran ley derogatoria si May no hace importantes concesiones. El gobierno británico ya ha comenzado la tarea de revisar su configuración jurídica. La llamada gran ley derogatoria deberá poner fin a la primacía del derecho europeo sobre la legislación británica. Michel Barnier recibió también a la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, y al primer ministro de Gales, Carwin Jones. Barnier ha afirmado querer escuchar los diferentes puntos de vista, aunque aseguró que solo negociará con el gobierno británico. Aquí concluimos la agenda notic de noticias de este jueves 13 de julio. Nos despedimos, nos veremos el día de mañana con más información. Que tengan una excelente noche. Usted está viendo Tele Ciudadana.